Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien, que estén pasando un hermoso viernes hoy Escucho la música y hoy es viernes y me pongo como loca Porque hoy me voy a bailar, hoy me voy a un boliche No, mentira, tengo menos boliche, menos, menos boliche que, mira, encima Hasta me trabo para decirlo, boludo, o sea, ya ni me acuerdo lo que es un boliche te he hecho un viejo de miércoles Bueno, eh, che, tengo mucho calor, man Bueno, vamos a meternos con el Tank Rewards Que quería decirles que, por supuesto, ahí está la, la, la señorita arriba del Tank Que, por supuesto, claro que sí, es una rubia muy bonita, por cierto ¿Y qué tenemos que decir del Tank Rewards? Que tenemos que decir que comienza ayer O sea, comenzó ayer, eh, bueno, ya no conozco ni los tiempos verbales Comenzó ayer 5 de marzo eh, O sea, el jueves arrancar un viernes, tipo arrancamos el viernes con todo ahí poniendo música full ATR y bueno, estaría, estaría mucho mejor. Pero bueno chicos, es así, comenzó en el día de ayer y dura hasta el 29 de marzo a las 5, 6, 7 y 8, depende del país que vivas, acá lo hice perfectamente así que... Sáquenlo de ahí, hoy es viernes, no tengo nada de leer nada. Así que bueno, eh, comenzó el reward, bla bla bla bla bla bla bla, y podrás alcanzar el nivel 4, y podrás recibir comandantes femeninas especiales. Tiene que ver esto por supuesto con el mes de la historia de la mujer, porque el 8 de marzo es el día intercontinental mundial internacional de la mujer. Así que lo celebramos junto a todas ellas, las queremos mucho, todos venimos de unas madres, así que por supuesto que aguante la mujer loco y las queremos mucho por supuesto así que son muy muy bienvenidas aquí a nuestro world of tanks bueno eh, a ver las misiones qué podemos decir de las misiones eh, son básicamente a diferencia de otras de otras eh, de otros tank rewards voy a estar dejando, eh, voy a estar dejando abajo los eh, cómo es que se dice el link de lo que está en Rewards, y van a poder verificar que aquí están los cuatro niveles para llegar al nivel 5, en el cual puedes desbloquear uno de estos premios. Una semana o un One Week of what Premium Account, eh, un T3485M y un s STRBM42-57 o un HTNO6. Que es básicamente es el Tiger, o sea, el Tiger Hecho japonés El STRB es un medio Autoloader, autocharger Autocargador, que No está mal, tampoco, hay que haber, tampoco Es que es, ver, Tampoco es No sé, es un tanque normal No se me ocurre, no se me ocurre ningún chiste eh, Bueno, T-34-85M eh, De los más <coughs> rotos Del Tier 6, bueno Por lo menos cuando te enfrentas en su tierra está bastante Bastante bien, pero bueno Si ves Tier 8, estás medio en el horno bueno acá vas consiguiendo female crew o sea comandantes femeninas eh, espacio de garaje o wood premium account o sea tres días de cuenta premium y si no hay equipamiento eh, ventilación mejorada clase 3 y binoculares telescopio, o sea telescopio no sé si les pasa a ustedes que leen todo al revés a mí me pasa por ejemplo que compro un diario y voy leyendo de atrás hacia adelante o sea voy leyendo al revés acá me pasa lo mismo Mira, empecé por el 5 y voy hacia arriba digamos, no sé por qué no Debe ser tipo algo psicológico. Si alguno es psicólogo, dígame por qué hago esto. ¿Por qué hago estas cosas? Eh, consumibles. Large, eh, bueno, lo de... Este de los medicamentos, que no me acuerdo. Eh, automatic Fire Extinguisher. Extintor automático. Y kit de reparación grande. Y kit de primeros auxilios grande. Si no, fragmentos de República Checa, Italianos, o Polish, o Polacos. O Universal Prince, Universal... Eso... Y después si no tenemos eh, ópticas recubiertas. Equipamiento como puede ser el, el apuntamiento mejorado. Si no, comida, Coca-Cola, chocolate. Y si no, estilos, el At Astra. No, no saquen eso, chicos. Mucho mejor tener eh, el equipamiento. O sea, el equipamiento de última, las raciones extra de combate. Pero por el At Astra, que encima no a mí por lo menos no me pareció ni siquiera lindo. Bueno, después tenemos consumibles más. Acá eh, lo que son... Eh, nunca me acuerdo cómo se llama esto. Bueno, algunos seguramente me lo dejan en los comentarios. Eh, como tenés que activar las. Bueno, estos cositos que no me acuerdo. Experiencia por 300% y 100% también. Después tenés eh, All Season Wargaming Fest. Y acá tenés pinturas y demás. Y tenés a la señora Oksana Shepchenko. Qué jugador Shepchenko. Así que, bueno, chicos, básicamente eso, ¿no? Eh. ¿Qué tenés que ir haciendo? O sea, tenés que ir jugando, es así, o sea, no no, no hay mucho más, tenés que jugar y jugar y jugar eh, vehículos de tier 2 a niveles 8, después tenés niveles 9, niveles 10 también para jugar, ahí tenés, ¿ves? Por supuesto, y te van dando diferente cantidad de puntos a medida que vas, eh, a medida que vas jugando, vas sumando cada vez más puntos, ¿bien? Y eh, después tenés por día, por jugar simplemente te daba 100... Mmm, Tokens, que se llaman, que son estas moneditas Que después las vas cambiando por los diferentes eh, Recompensas o los diferentes Premios que tenemos aquí Bueno, dicho esto, dicho lo dicho eh, ¿Qué más A ver si acá dice algo más Completá todas las misiones como sea posible, acumula ficha de turn reward Y luego utiliza la ficha para canjear alguno de los cinco Premios de las recompensas, cada uno contiene Premios mejores como reserva blah, blah, blah. Alcance el nivel 4 para recibir comandantes, femeninas especial Y el nivel 5, 5 7 días de cuenta premium Bueno, eso ya lo dijimos Creo que básicamente todos más o menos ya conocen lo que es el Tan Rewards, ya lo dijimos, vengo haciendo muchos videos con respecto a eso. ¿Qué más tenemos como noticias? Tanques y medallas, dispara, destruye y gole, pea. Bueno, esto, ¿qué, tiene que, ¿qué tenemos que decir de esto? Si sacás haz de batalla te dan dos puntos, si sacás de batalla, si sacas confederado te dan un punto, si sacás tanquista francotirador, tres puntos, tanquista eh, francotirador es cuando pegas de más de 300 metros, eh, al menos el 80% de los impactos Deben causar daño Destruye eh, as de batalla es Destruye más vehículos enemigos O al menos 6 que cualquier otro jugador de la batalla eh, Y confederado es Dañar más vehículos enemigos Al menos 6 que cualquier otro jugador de tu equipo El anterior, el as, es destruirlos Este es dañar, bien Y la, las recompensas que son las condiciones bueno gana la medalla y te dan eh, batallas aleatorias y grandes batallas para poder hacerlas y te dan una ficha bien haz de batalla también te da una ficha y también te da una ficha confederado eh, obtén tres fichas para recuperar eh, para obtener digamos lo que es kit de reparación grande botiquín de primeros auxilios matafuegos seis emblemas del trébol eh, por cinco fichas y obtén siete fichas Juega una batalla y eh, solo en batallas aleatorias te dan un día de cuenta premium. Recompensas principales. Bien, o sea, hay que sumar puntitos. Eh, a ver, para. Bueno, te pueden dar, puedes ganar el primer puesto se gana un burrasque. Eh, después te ganas el nivel 6, se gana... Perdón, el segundo puesto se gana un nivel 6, que es el fury. Del tercero al décimo se ganan 7 días de cuenta premium más espacio de garaje, interesante. 5 días de cuenta premium del 11 al 20 y del 21 al 40, 30 días de cuenta premium. O sea que hay 40 personas que van a obtener cosas. Eh, diferentes recompensas, ¿no? Eso está buenísimo. Dice, si alcanzas un puesto que incluye un vehículo premium y ya lo tienes, recibirás su equivalente en oro. Está buenísimo. Eh, ¿Qué más? En la eventualidad que haya jugadores empatados en puntos, se utilizarán los siguientes parámetros de desempate. Cantidad de medallas de mayor valor. Por ejemplo, si el jugador a y el jugador B obtiene 40 puntos, pero el jugador A tiene más medallas de 3 puntos que el jugador B. Entonces ganas esos puntos y gana a ese jugador. Eh. <coughs> Cantidad total de medallas y después aleatoriedad. Después ya si no se desempata con eso, tiramos la moneda a ver qué pasa, chicos. Eh... Y cómo puedes saber si ganaste uno de los premios principales unos días luego que finalice el evento. Anunciaremos a los ganadores en el foro. Así que estate atento y mucha suerte. Puedes cliquear acá y listo. Estas misiones las ves directamente en lo que es el, el juego, ¿bien? Eh, eso está, está bueno. Para que no sepa quiénes hacía grandes rasgos, lo que es tanques y medallas, cada mes seleccionaremos tres medallas y les asignaremos. que si no me recuerdo son las mismas que el mes anterior. Valores numéricos, o sea, le dan puntos, ¿no? Lo que decíamos recién. A lo largo de la duración del evento deberás intentar obtenerlas tantas veces como puedas. Es como un torneo de fútbol que vas sumando, sumando, sumando. Medallitas que te dan puntos, puntos, puntos. Tanquistas francotiradores, como ganar un partido. Haz de batallas, como casi una mezcla entre ganarlo y e empatarlo. Y el confederado es eh, un puntito. Es como, no sé. No se me ocurre una comparación. Estoy poco creativo. Es por el fin de semana, chicos. Tranquilos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, regresa línea de frente. Esténse atentos que arranca el 9 de marzo. Arranca el 9 de marzo, chicos. ¿Qué más tenemos en las noticias? Tenemos el regreso del M4-54... Del M54, no, del M54 Renegade Que está en la tienda Premium eh, Creo que valía algo así de unos 1100 pesos argentinos Por lo menos, ya que yo soy de aquí, lo puedo decir de aquí Y después pues cada uno, fíjense en su país, lo que vale Si me preguntabas, Cherando Yo de precios no hablo, de dinero No hablo, eso no me interesa, cada uno tiene un bolsillo Distinto y, y que así sea, no me meto en eso, lo que sí Si me preguntabas, Cherando, ¿está bueno el tanque? A ver, el tanque me parece Que está bueno Eh... Está bastante, bastante bien. En su tier está muy bien. Contra tier 9 te la vas a apañar muy bien. Y contra tier 10, incluso en ocasiones, también puede que con esa torreta dura eh, rebotes algunos tirillos. ¿Qué pasa? La cuestión es la siguiente. Que arriba tiene un chichón gigante. Vamos a ingresar. No sé si tiene... Ah, bueno, acá se ve mira allá. Ese chichón a veces te va a costar... Te va a costar la partida. Eso es lo malo. Si el tanque no tuviera ese chichón gigante arriba... Creo que sería uno de los mejores de Tier 8. Eh, pero al tener ese chichón... No sé, no sé. Algunos dicen que está muy muy bueno igual con el chichón. A mí como jugador promedio... Eh, y me cuesta, me cuesta porque te apuntan ahí arriba y te entra. No es como el del Tito 3 que por más que esté ahí arriba no te entra. Te entran como quieren, o sea, te hacen pelota. Después estén atentos si están intentando sacar la rama la rama sueca porque hay eh, está en camino al crambang mucha gente no le da bolilla a esto pero yo les digo que sí le den bola porque está muy bueno eh, hay un montón de, de descuentos en lo que son la, todos los vehículos de la rama que te llevan al crambang hasta el leo los puedes aprovechar te puedes plantar en el leo y de última después vos decidís si te vas para el UDES o te vas para el crambang para los torreteros pesados Está muy bueno porque te dan un montón de descuentos O sea, yo ya hice hasta el STRB Me parece, sí, creo hasta el STRB Y tenía un poquito de experiencia libre O sea que con el descuento me fue quedando Re, re bien Acá vas a activar eh, La activación no es necesaria Por eso yo todavía no la activé Y ya obtuve los descuentos, como les dije recién Los descuentos del 50% en créditos Y 30% en vehículos seleccionados O sea 50% No es que te, te des un descuento del 10% 50 chicos y 30% en algunos mientras más vas subiendo de nivel menos descuento te hacen no eh, o sea menos porcentaje digamos para ser más precisos como le dijimos otra de las cuestiones que, que eh, digamos que está en estos días muy latente es el tema de que el servidor de sudamérica está disponible todo el día 24 hours y están probando a ver si eso puede continuar que sea así o no así que están en eso y bueno, ya dijimos lo de línea de frente, así que bueno amigos Estos eh, básicamente han sido todas las noticias que hubieron esta semana Después bueno también estaba el tema de, de la fragua al foro También que participen en este tema libre Pueden dibujar, pueden hacer yo qué sé, alguna foto, editarla y subirla Fíjense, entren acá en la página de noticias Y que está muy muy bueno chicos La verdad que hay un montón de premios y los pueden ganar Así que aprovechen todas las cosas que Wargami nos da Saquen el jugo porque después cuando hay época de sequía se complica y bueno. Así que aprovechemos ahora que están un poco generosos con nosotros. Bueno amigos, los quiero mucho. Muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima y espero que pasen un hermoso fin de semana. Que la pasen en familia si tienen familia. Que la pasen con los seres queridos. Y si no, por lo menos que la pasen muy bien disfrutando y haciendo lo que más les gusta. Besos, abrazos, cuídense, dejad tu like, seguidme en las redes sociales y nos vemos en la próxima. 走走